Muchos puntos nos separan en estos momentos, pero la historia habla, y en esta no hay comparación. El aguante y la hinchada lo han superado innumerables veces. Colo-Colo nos ha dado mucha alegría, y es por eso que juramos nunca abandonar este amor que llevamos en nuestro pecho. Algo que no se explica, un sentimiento que nunca entenderán algunos. Venimos de tiempos duros, pero acá estamos, honrando el compromiso de siempre, acompañarte. Como esa vez que nos metimos piola, o cuando nos echaban de las condes, con la frente siempre en alto, alentando al popular en las buenas y en las malas. Desde siempre. Jueguen con amor a la camiseta. Jugadores, la alegría de todo un pueblo está en sus manos. Garra Blanca, activa y combatiente.